terminado esto y no sé por qué lo he emitido es que mira el anterior video lo borré por una por las razones que me equivoqué de botón bueno mira les voy a mostrar cómo quedó el el video el, la intro Puesto la canción Together y ahora sí 3 2 1 Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea Miren, justo acá, justo aquí Vamos a poner La otro. Ahí, ya sé cómo Esto ahí Vamos ¿Sí? acá, capa, medios, imágenes Una capa, justo acá, ah, ya sé, ya sé, ya sí, sé. Okay. justo acá, vamos a poner texto, pero Video, Ya está, ahora sí. Vamos, pues ahora vamos a ver cómo nos quedó. Y ya paramos el vídeo. si nos quedó esta linda intro que me costó mucho hacerla bueno amigos se si acaba mi tiempo ya me tengo que ir así que hasta la próxima adiós